Les tengo una adivinanza. ¿Les gustan las adivinanzas? Está fácil. Dice, ¿qué tiene la naturaleza que a los seres humanos nos es difícil emerger? Ojo que sí lo tenemos. ¿Qué tiene la naturaleza que a los seres humanos nos es difícil emerger? Emerger. Sacar, despertar. ¿Qué no es difícil? La naturaleza no tiene ego. ¿Alguien más? ¿Qué creen? Imagínense un árbol, una flor. Aceptación. ¿Alguien dijo algo más? ¿Vida? Bueno, nosotros tenemos vida también, pero sí, a veces no la vivimos. <risa> no la vivimos bien. <risa> ¿Qué podrá ser cuando vemos una flor? Imaginémonos una flor muy bonita, que nos llama la atención. ¿Belleza? ¿Belleza? La, sencillez. la sencillez. Esa es la respuesta. La naturaleza siempre, siempre es sencilla. ¿Y por qué creen que es sencilla? Natural, auténtica, siempre, ¿ah? no tiene deseo, siempre está dando, da y da y da. así como la creación natural, siempre da, y el dar es muy importante, y cuando da, nunca espera nada a cambio, porque por ejemplo una flor no va a decir, a esta no le voy a uh, le voy a volver la, el, los pétalos y me voy a volver para allá porque no me cae, no me cae bien, y se vuelve, <risa> o a este otro no le voy a regalar mi fragancia, voy a esconderla, a todos, a quien se le acerque, sin ver a quién, sin ver qué, se le acerca, sin digamos que sentir que algo malo está cerca de ella, simplemente es y es un poco la sencillez y muchas veces nosotros pues nos hemos complicado un poquillo con, con ser sencillos porque pues hay algo ahí, que lo vamos a ver más adelante, que nos impide esa sencillez emergerla. Pero es fácil, lo van a ver. Entonces, cuando yo pienso en la sencillez, ¿qué sienten? Vamos a hacer una pequeña meditación acerca de el tema de sencillez. ¿Qué nos quiere decir la sencillez? Carolina, ¿me ayudas? Pagar la luz un momentito la sencillez me hace sentir en calma me hace sentir bien ser sencillas como un lago, apacible, tranquilo, en quietud, donde yo el alma me permito sentir, experimentar. tener una relación conmigo y con mis cualidades. Experimentar el ser, el alma, el punto de luz pequeñito, sencillo, Simple, que soy yo, esa esencia que me permite experimentar la sencillez, acompañada de virtudes y poderes espirituales. Soy un alma sencilla, la sencillez es sutil, es incógnita, pero me permite conocerme como soy realmente. un ser auténtico, libre, virtuoso, pacífico, un shanti. Entonces, Cuando vemos una persona, ¿cómo distinguimos la sencillez en ella? ¿Cuáles son sus características en una persona sencilla? Que uno dice, ay, qué bonito, es que es gente tan sencilla, es una persona tan sencilla. No, no, ¿qué? No, no, no se complica, no se complica. Siempre está contenta, ¿no? Está como con una actitud positiva ante la vida, desde que amanece hasta que se duerme. Y hay algo importante, es que no se queja, ¿verdad? No es quejosa, sino que siempre ahí está haciendo las cosas, tranquila. Eh, algo que también tiene es que no crea conflictos, ¿verdad? ¿Existen personas así? ¿Conocen personas así? Poquísimas. <risa> claro que sí, sí las hay, porque la sencillez todos la tenemos y de alguna forma a veces se nos sale, a veces se despierta pero ese a veces tenemos que llevarlo a una, a ser más constante, ¿verdad? Es como emergerlo y despertarlo y que ya no se duerma. Aprender a ser sencillos, no complicados. Y eh, precisamente en latín, sencillez significa cualidad. Entonces la sencillez está acompañada de una serie de cualidades que nos permiten precisamente emergerla pero también es incógnita, porque resulta que cuando uno dice, es que a mí me gusta ser sencillo, ser sencilla, la gente se queda y, y quizás por ahí le pasa por la mente algún pensamiento y dice, no, pero, o sea, ser sencillo lo que hace es que me hace como caer en la mediocridad, como que tal vez me, le va a valer a esta persona lo que está pasando, o no, no se complica, entonces se queda ahí al margen de las cosas, ¿verdad? Pues eso no quiere decir, porque la sencillez es un método, yo lo vi así, es un método además de una cualidad que va acompañada de otras cualidades, es un método, por ejemplo una como una palanca que yo utilizo cuando yo necesito hacer un esfuerzo, algo muy pesado y yo necesito hacer un esfuerzo, yo utilizo una palanca, pues, para que no complicarme y hacer el, el esfuerzo, pero acompañada de algo, ¿verdad?, de un método. Entonces, se es más fácil. Y eso es lo que hay que estar creando cuando uno quiere despertar la sencillez, hay que estar creando ese método. ¿Cuál es el mejor método en ese momento, en esa situación, para poderla afrontar? porque quizá la situación es bastante pesada y la sencillez nos permite también comprender comprender más fácil las cosas como en la meditación decía, me parece que era Claudia decía, me permite eh, sentir que todas las almas tienen cualidades, tienen esos poderes pero que están débiles entonces me permite comprender a la persona que está al frente mío y digo, ok, esta persona necesita más bien apoyo, ¿cómo la voy a estar complicando? ¿Verdad? Mejor es ser más sencillo ante esa situación, si es que la persona está reaccionando o la situación es aún más grave. Entonces yo necesito mantenerme sencilla, simple y me permite entender y comprender mejor la situación. Hay métodos que ahora los vamos a ver. La sencillez entonces me permite también dar beneficio. Así como la flor da, si yo estoy tranquila, si yo estoy en calma, si yo me conozco y sé que tengo la sencillez y que la puedo emerger cuando es necesario, pues yo voy a traer también beneficio a otros, ¿verdad? les voy a dar calma, les voy a dar serenidad y además de esto me hace espontánea, servicial y la palabra que a mí me encanta es autenticidad en mí ¿cómo yo logro ser auténtica? pero primero conmigo porque si, si yo veo autenticidad en otros y no lo veo en mí, no me sirve no hay beneficio, tiene que, tengo que verlo yo primero en mí, ser auténtica y entonces esto me va a permitir pues dar mejores soluciones ante la vida, ante los problemas, en vez de complicarme con un problema, lo que voy a ver son soluciones y voy a escoger la mejor de todas esas soluciones, porque quiero mi vida más fácil, y también facilitárselas a otros quizás. Entonces, ¿cómo, ¿qué requiere? ¿Qué creen ustedes que requiere un alma para ser sencilla? Un alma, es decir, yo el alma, ¿qué requiero para ser sencilla? Estoy en un cuerpo que me limita, estoy relacionándome siempre con personas, teniendo situaciones en mi trabajo, en la familia, en los amigos, en todo lado, ¿verdad? es una constante relación ¿qué creen ustedes que el alma necesita para ser sencilla? paz, paz. ¿qué más? Amarse a, sí misma. amarse a sí misma pero entonces para reconocer esa paz en mí yo no puedo verla en otros no la puedo buscar en la naturaleza no la puedo buscar en esa flor hermosa que me da siempre, que me está dando siempre, su fragancia, su color, lo que sea. Yo tengo que emergerla en mí. La paz está dentro de cada uno de nosotros. Y el amor y el amarme a mí misma está dentro de mí también. Paz y el amor son cualidades que acompañan a la sencillez pero entonces lo primero que tenemos que hacer, el método principal es reconocerme como alma, sentir que realmente yo soy un ser espiritual, que está viviendo una experiencia en este cuerpo, que yo soy la que le digo a mi cuerpo lo que tiene que hacer, con amor, con paciencia, porque ya me reconocí como alma y sé que soy la dueña de la mente, la dueña de mis hábitos que los puedo transformar, ¿sí? Y que estoy despertando ese intelecto que me ayuda a poder controlar a la mente, porque la mente es como incontrolable a veces, ¿verdad? Tenemos tantos pensamientos, tantas cosas que nos agotan. Entonces la idea es que ese intelecto me ayude a controlar esta mente, me ayude a que pueda tomar los mejores pensamientos, las mejores decisiones, y aquello que no me sirve como estos para colar, esté colando constantemente esos pensamientos que no, que no me traen beneficio, que me cansan, que me agotan, que me angustian. Entonces poco a poco estoy eh, sintiendo, cuando yo reconozco que soy un alma, ¿y de dónde creen? ¿a quién pertenece el alma? ¿A la, ¿a la tierra? ¿a la naturaleza? ¿a quién pertenece el alma? si es un alma, es un ser espiritual, ¿a quién pertenece? ¿de dónde venimos? Ser al ser supremo, al alma suprema, a la luz suprema, a Dios, como quieran llamarle porque es un alma también, es el alma suprema. La diferencia es que él no, no entra en un cuerpo. Si entrar en un cuerpo empieza a olvidarse, empieza a degradarse. Por eso es la diferencia de su pureza, es la diferencia de su grandiosidad, de su perfección. No es un Dios castigador, es un alma amorosa, supremamente llena de amor supremamente puro. ¿Se pueden imaginar esa alma? Ese es el ejercicio que uno hace cuando empieza a reconocerse como alma, porque nosotros tenemos su ADN. ¿Y cuál es el ADN de él? De, bueno, uno dice de él, no tiene género, pero hablemos de él. <risa> ¿Cuál creen? El ADN, ¿cuál es su herencia hereditaria, genética, espiritual? el amor, la paz, ¿qué más? su esencia de pureza, de limpieza, la sabiduría, la sencillez es un método, veámoslo así, pero su ADN está en el amor, en la paz, en la pureza, en la sabiduría, y en la felicidad, siempre feliz, siempre lleno de amor, siempre puro, siempre, siempre, siempre, eternamente siempre, a nosotros se nos olvida, no es que no lo tenemos, se nos olvida, entonces todo eso está dormido, y hay que despertarlo, ¿sí? Pero nos corresponde a nosotros despertar eso, y así entonces vamos a reconocer que somos almas, y en ese proceso de reconocimiento de almas nos vamos a dar cuenta que tenemos acciones que hemos venido haciendo en nuestra vida, pues que no han sido tan buenas. Entonces eso es reconocer el karma o la acción que hacemos. Y hay acciones buenas y hay acciones no tan buenas. Entonces el karma nos permite cuando nosotros empezamos a pensar qué es esto, que me está pasando, por qué me está pasando a mí, yo ya no me pongo de víctima, entonces sencillamente empiezo a dar soluciones a esa situación que estoy viviendo, que tal vez no me favorece, o que tal vez está perjudicando a alguien más, yo empiezo a transformarlo. ¿Sí? Ok. Para esto ayuda muchísimo la meditación. La meditación es trascendental en todo este proceso porque es el, es ese espacio entre el pensamiento y la acción hay un espacio de silencio que yo puedo tener y en ese espacio de silencio, aunque sea por un segundo, me permite que esa acción o esa palabra que voy a decir cambie, se transforme no en, en una acción o una palabra reactiva sino que hace que esa palabra o esa acción sea más proactiva sea más positiva ¿sí? y después sentirnos dignos, vean cuando estamos angustiados y angustiadas perdemos la dignidad porque la angustia nos hace pedir buscar afuera eh, ver si alguien me puede solucionar la situación. ¿Quién me soluciona esta situación? Quizá no nos damos cuenta, pero así es. Esa angustia a veces nos pone de víctimas, ¿verdad? Entonces, ay, entonces, deme, dé, téngame paciencia, deme amor. Eh, mira, mejor, para llamar la atención, déjame tranquilo un gatito, pero al rato estoy, pero, ay, no me, no me volviste ni a ver y yo, necesitando tu apoyo, pero me dijiste que no, pero es un poco eso, nos confunde, entonces es esa angustia que nos hace indignos, está muy relacionada, relacionada con la dignidad, entonces por eso la, la importancia de la meditación, porque la meditación busco dentro de mí, ¿quién soy yo?, ¿por qué está pasando esto?, y tengo que darle una solución más positiva, es ese espacio que yo necesito, yo puedo crear ese espacio en mi mente. ¿Cómo yo puedo crear ese espacio? ¿Cómo puede ser la creación de ese espacio de silencio en mi mente? Lo acabamos de vivir, lo acabamos de sentir con la meditación de hace una hora, más o menos una hora un espacio donde yo le doy paz a mi mente ese espacio donde yo puedo inclusive crear un jardín de flores con árboles siempre, siempre lleno de luz o un lago apacible, tranquilo o puedo crear una sensación de paz como un océano de paz puedo crear tantas cosas porque somos una de las de las que acompañan a la sencillez de ser creativo, también visualizar cosas que quizás no están al frente mío, que no, que no se están dando porque quizás hay un caos afuera, pero, pero si yo interiorizo y digo, esto no es real, lo real es lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿qué estoy sintiendo? Paz, la angustia, no existe, la angustia es para quizás aquellas almas, aquellos seres espirituales que aún no se han reconocido como seres espirituales, como almas, pero aquellos que sí, que por algo nos damos este espacio de meditación los lunes de una hora, o escuchamos la charla y estamos estudiando y estamos poniendo en práctica este conocimiento, si sí es posible despertar esa paz ser más sencillos en la vida, menos complicados. Ahora una mente sencilla, una mente sencilla no compite, vean que ya hablamos del alma, pero la mente siempre tiende a compararse con pensamientos, ¿verdad? Este sí, este no, yo porque no, pero ¿verdad? Entonces empieza aquella cosa, otra vez la mente a funcionar, bueno, hay que despertar ese intelecto para decirle a la mente, alto hay que ser más sencillamente hay que hablarle con amor porque es eternamente nuestra compañera es un uh, por decirlo así un órgano espiritual de la, del alma la mente, no se ve pero ahí está generando es una fábrica de pensamientos y pensamientos y sentimientos y emociones y nos confunde entonces hay que enseñar a la mente a no competir, a no compararse, es que yo soy única, ¿entiendes, mente? Yo soy única, tengo cualidades, poderes espirituales que nadie tiene, solo yo, y que eso me hace ser especial. Además de esto, hay que tener la mente simple, en esencia, ¿qué es eso? Un pensamiento yo me levanto con un pensamiento, por ejemplo, hoy quiero tener en mi día calma, quiero tomar las decisiones que vienen a mí con calma y entonces empiezo a pensar que la calma, que es sentir calma, qué es esto de la calma, o quiero tener una mente sencilla, bueno, qué es esto de tener la mente sencilla, verdad, clara, limpia, uh -huh. es, es tener la mente alineadita a un pensamiento en el día y ponerlo en práctica se nos olvidó, no importa, no importa vamos de nuevo, otra vez, con paciencia con amor uh -huh. y después una mente sencilla respeta, es decir considera a otros, primero se considera, me, me considera a mí al alma yo empiezo a considerarme, ok, hoy tuve un día cansado, hoy tuve un día quizás no, no el que esperaba, entonces tener esa consideración hacia mí, darme un espacio para mí, no es seguir hacia afuera, llego a la casa y sigo todavía eh, tratando de solucionar situaciones o tratando de, de escuchar a todo el mundo, pero menos a mí, entonces dar ese espacio, 15 minutos, 20 minutos, ojalá una hora, pero es importante ese espacio, considerarme yo primero y considerar a otros, cómo viene esta persona a mí, ¿verdad? ¿Qué pasó a esta persona? No importa, no es necesario saber por lo que pasó a esta, esta persona en el día, pero hay que considerar, ¿verdad? Considerar que sí, tampoco ha sido fácil para ella seguro el día, ¿verdad? Eso es respeto. Y después tener una mente... Eh, que tiene que estar atenta a esos errores que a veces cometemos atención, no tensión atención, no tensión ¿se acuerdan? a veces eso es un juego entonces a uno le hace gracia y uno dice a ver atención mente pero no se me ponga tensa atención, no tensión y entonces ya uno como que se vuelve a ubicar y, y poner atención a esto significa observarse auto observarse, qué hice hoy en el día, qué estoy haciendo en este momento, qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo. Uh -huh. Yo tengo un, un compañero que cuando manda un mensaje se escucha después y me hace tanta gracia <risa> que te gusta la voz, okay? <risa> me dice, no, es que me estoy escuchando para ver cómo mandé ese examen, ese examen, ese mensaje, cómo... ¿cómo sonó ¿No, el mensaje? porque después entonces puedo eliminarlo inmediatamente o este, aclararlo o, o tal vez bajar el nivel de estrés con lo que lo dije porque a veces uno siente el mensaje de una persona ¿sí o no? Usted, a, a mí me pasa y uy, debe estar enojado un solo ok <risa> o así, no manda ninguna carita <risa> entonces uno siente que sí que quizás este está un poquillo tenso ¿no? <risa> y de repente sí pasa porque el poder del pensamiento a la palabra o la acción es todo eso, un proceso de energía que llega en un segundo a la otra alma y a la naturaleza y al mundo entero entonces Pero por eso es necesario cambiar siente Claro. a veces una persona escribe y está sí. con algo, uno de viaje siente, siente de viaje. hay una transmisión de esa energía que, que es pesada ¿verdad? Que, que tiene algún asunto, alguna situación, entonces uno, pues le manda una flor, por lo menos un corazón y un beso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, algo importante es que una mente no hace sufrir a nadie, a nadie. Entonces, proponerse ese día no hacer sufrir a nadie, uy, qué profundo, pero, pero era que sí, tal vez uno dice una cosa ahí rara y como que se retrae, ya cuando, cuando hace ese ejercicio y está acostumbrado a hacer esos ejercicios de ponerse atención, que está diciendo? Y, es, y auto escucharse uno dice, uy, cometí un error, mira, discúlpame, no, no quise decir esto, o tal vez lo quise decir, pero de otra forma, ¿verdad? y uno puede mejorar, la persona va, a veces dice, Irene, pero te estás transformando, no te entiendo, de repente, pareces que estás enojada y de repente, ya no, <risa> Es eso, es esos cambios que uno tiene, que, que está bien, y está bien. Y aún así, si no se da cuenta, está bien también, porque uno debe aceptarse tal y como es. Eso es ser sencillo. Hay flores, por ejemplo, en la naturaleza que no huelen bien, huele a, a caquita. Para atraer las moscas, para que las moscas las puedan polinizar. Acá está bien, ¿eh? vuelvo así, ¿qué puedo hacer? así me van a polinizar y así funciona la naturaleza, pero si sí nosotros tenemos esa gran capacidad de, de transformación de que si estamos llenos de basura la mente pesada podemos decir, ok, aquí estoy necesito descansar, necesito un alto, y empezar a transformar todo eso poco a poco con paciencia ok hay, ay, disculpen hay cinco situaciones que me pueden complicar y perder la sencillez. Pensemos, ¿cuál es? ¿qué cosas me pueden complicar? Y no ser sencillo. <risa> ¿Qué cosas me pueden complicar? Yo pienso que a través de los que me vienen más cuando uno no se acepta ni se ama, entonces hace mucho esfuerzo, no se ve bien, Así no, es. no ser auténtico. No ser uh auténtico. -huh. ¿Qué creen que me puede complicar en mi vida normal, un día cotidiano, un lunes, un martes, un fin de semana? ¿Qué me puede complicar? ¿La? El, el, ¿El orgullo? Pero más práctico podría ser, por ejemplo, querer solucionar la vida de otros y no solucionar la vida de uno. Y entonces empezamos a dar consejos, empezamos a ser como gurús y entonces damos consejos a todos pero de repente cuando me toca a mí <risa> bloqueado totalmente en blanco ¿sí? nos pasa, a mí me pasa mucho ¿verdad? entonces querer solucionar la vida de otro, miren, nos pasa, ¿cómo puedo solucionarle la vida a esta persona? uy, es que es tan difícil sí, pero, pero puede ser que y empieza aquello todo el día a funcionar la máquina, ¿verdad?, la mente, a ver cómo le puedo solucionar la vida a esta otra persona, a los hijos, a, a la prima, al amigo, al esposo, al novio, a todo el mundo, al perro, al gato, ¿cómo puedo solucionar?, pero no pienso en mí primero, si yo estoy bien, si yo aprendo a solucionarme mis asuntos, yo puedo colaborar si me lo piden, si me lo solicitan. Y aún así, lo que puedo hacer es escucharles, porque para eso tenemos la sabiduría dentro de nosotros. Se nos olvidó que la tenemos dentro. Y sí sabemos solucionar las cosas. Entender que esta otra persona que necesita ayuda, claro que sí necesita ayuda, va a tener su momento. Y que entre ese momento y lo que está viviendo, tiene que vivirlo. Tiene que vivirlo. No podemos detener ese momento. No lo podemos detener nosotros. ¿Quién sí puede? Esa persona. Es la única que puede. Cuando ella descubre que sí lo puede hacer, sí lo puede lograr y que hay también un alma suprema que puede ayudar y tiene fe en eso, a esta alma le va a llegar, a esta persona le va a llegar el momento para despertar. Y va a ser igual de felices que nosotros. ¿sí? A nosotros nos tocó antes, quizás. Nos cayó el. Ah, nos, se nos abrió ahí, se nos despertó, nos cayó el 4, como dice. Antes que ella, pero a ella también se le va a despertar. Todo tiene su momento. Es una de las características que tiene la naturaleza: tiempo para el fruto, tiempo para la flor, tiempo para el follaje. Tiempo para crecer, tiempo para secarse, y lo acepta, es sencillo, simple, sí, entonces nosotros también tenemos que dejar que estas personas puedan crecer, que tienen que sufrir, tienen que pasar por eso para poder lograr entender cómo lo logramos nosotros. Cómo logramos estar pacíficos, cómo logramos estar sencillos, tranquilos, cómo logramos meditar. Hay que hacer esfuerzo y esta persona tiene que hacer el esfuerzo para lograr. ¿Sí? Hay que dejarla, es por respeto al rol que cumple esta persona, al papel que cumple eterno en la vida. Querer solucionar la vida de otros. Después tener deseos temporales, eso vamos a hablar más adelante, tener el pensamiento del mío, desde pequeñitos, mamita, mamita, a ver, eso es suyo, no es suyo, es mío, suyo, no lo comparta con nadie, entonces desde pequeñitos es mío, <risa> y el mío nos complica, no nos permite cooperar, no nos permite compartir, pensar, realmente en, en, en otros, considerarlos, respetarlos, uh -huh. y muchas veces el mío hasta nos confunde y nos, y, y nos hace sentir apego a otros, mi esposo, mi novio, mi, mi trabajo, mi silla, <ríe> todo <el> mío, <ríe> entonces eso me hace sentir realmente eh, eh, un poco egoísta ¿no? bastante tener una mente demasiado rígida la mente rígida, tiene que, tenemos que ser flexibles, la sencillez una de las amigas de la sencillez es la flexibilidad ser flexibles conmigo mismo primero porque si no lo soy conmigo no puedo ayudar a otro a ser flexible y el tiempo nos limita. Reciente le pregunté a mi hija, amor, una, una complicación, una situación que te complique, me dice el tiempo, ¿no me alcanza? Y yo, tiene razón, yo no había pensado en el tiempo. Miren, el tiempo no existe, el tiempo lo crea uno, el ser humano crea el tiempo. Por estar pensando en el pasado, ¿qué sucede? Nos, nos agobiamos, nos sentimos tristes, quizás, situaciones que no nos permiten hasta perdonarnos o perdonar. Entonces el tiempo del pasado nos agobia y nos hace sentirnos culpables e indignos. Y después viene el presente, pasa desapercibido totalmente, ni me doy cuenta en automático, pero el futuro me tiene con ansiedad. Y entonces el tiempo empezamos a crearlo y cada vez pasa más rápido. ¿Cómo va este año? ¿Cómo lo sienten este año? ¿Lento? Veloz. veloz. Y cuando sentimos que el tiempo que no existe, porque nosotros tenemos control sobre el tiempo, cuando sentimos que el tiempo va veloz, no nos alcanza el tiempo para nada y nos estresamos, al final nos cansamos, nos enfermamos, nos estresamos, nos agobiamos. ¿Verdad? Entonces, son situaciones que no nos permiten estar bien que nos complican la vida cada vez más el trabajo es algo que nos complica a veces cuando queremos hacerlo solo nosotros y no queremos darle posibilidad a otra persona que nos ayude verdad ahora el asunto de los deseos el, el asunto del deseo temporal hay deseos puros hay deseos espirituales hermosos y cuando nosotros nos conectamos con el alma suprema y tenemos un deseo realmente puro y espiritual ese deseo se cumple los deseos temporales también se cumplen, cuando le ponemos ganas y a veces hasta terminamos cansados pero lo logramos esos deseos temporales sí se cumplen también, pero así como vienen, se van ¿verdad? podrán durar unos 30, 40 años quizás, pero de repente, cambian, al principio muy lindo, al principio mis zapatos nuevos, al principio todo nuevo y después se va poniendo viejo, ese es el ciclo de la vida, entonces, este el deseo, si yo tengo un deseo temporal, me perjudica, me complica porque empieza a crear más deseos, entonces se genera la insatisfacción y crea una red de deseos, ¿les ha pasado? cuando tienen un deseo, un solo deseo pequeñito pequeñito, por más pequeño que sea y empieza a crecer aquello y cuando queremos es más cosas y, y, y bueno, nos enredamos hasta en, en créditos y en un montón de, de situaciones de la vida real ¿verdad? de este mundo que, que realmente empieza a crear esa red de deseos temporales que nos complica cada vez más y entonces estamos insatisfechos muchas veces cuando queremos ayudar a alguien, aunque no sea necesariamente con dinero económico, pero queremos ayudarle esa persona, quiere más y más, y más, no les ha pasado, que por más que ustedes les den, quieren más quieren más, quieren más a uno le pasó también o me pasa a veces quizás ¿verdad? hay que darse cuenta de eso también hacia uno y, y crea un un caos de deseos temporales que es lo que ha hecho que empecemos a tener alto consumismo, que empecemos a estar insatisfechos siempre, que el sol ya no nos calienta igual, entonces estamos insatisfechos, que el aguacero, que la lluvia, que, que la desgracia que me pasa cada día, eso es insatisfacción. Y entonces... todo se puede lograr sin, per sin perder la, la, la esencia de lo que somos, esta esencia es el alma, porque el alma es lo más sencillo del mundo, pero nosotros nos imaginamos el alma como una luz aquella intensa, imaginamos al alma suprema como un sol, más que un sol, como mil soles y bueno, una cosa, verdad, y esa imaginación vuela, en realidad el secreto es que somos muy sencillos, somos un puntito de luz, pero un puntito de luz que guarda toda la sabiduría, el amor, la felicidad, la pureza y la sabiduría, los, las cinco principales cualidades y los poderes espirituales de nuestro papá y nuestra mamá espiritual, vean qué importante, es como una semillita, verdad, que cuando... Eh, está debajo de la tierra, guarda toda la herencia y después de repente se convierte en un árbol frondoso, por ejemplo la ceiba, ¿conocen la ceiba? Es una semilla como así de este tamaño y de repente crece un árbol de más de 50 metros de altura, es hermosa la ceiba, pueden buscarla, es uno de los árboles que ya casi perdimos en nuestro país, porque es muy grande, entonces pues nadie quiere un árbol tan grande pero imagínese esa semilla tan pequeña, guardar toda esa herencia genética para hacer un árbol tan grande, pues nosotros somos así como una semillita muy pequeña que guarda todo el ADN de nuestro papá y de nuestra mamá, que tiene la misma forma nuestra, un puntito de luz, solo que es perfecto, el océano de, de todo. Bien, entonces en conciencia de alma, cuando yo estoy en conciencia de alma, me permite hacer las cosas con calma, concentraditos y con amor. Y cuando se hace con amor, aunque sea poquito, es de calidad. Pero ahora vivimos un mundo rápido. Queremos las cosas todo rápido. Ya. Tenemos una hora para terminar el informe, así que apúrense. ¿Y cómo queda ese informe? O sea, muy, muy malo. Lo lee otra persona y dice, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Quién lo hizo? ¿Verdad? ¿Sí? y eso pasa, las cosas con amor, eh, aumenta el interés y el entusiasmo, entonces cuando, hay conect cuando nosotros logramos conectarnos con el alma es cuando logramos que el alma realmente haga las cosas con amor, yo el alma veo a todos como almas, yo el alma soy entusiasta, yo el alma hago las acciones, concentrada, tranquila, en calma, hasta los movimientos son más tranquilos, no han visto una persona haciendo algo como con mucha calma, que hasta que uno le transmite esa calma, esa paz, esa tranquilidad, y hasta que uno siente así como que rico, ¿verdad? Aunque esté haciendo, aunque esté limpiando, a mí me pasó eh, viendo una señora limpiar y lo hacía tan suavemente, tan liviana, que yo dije, ay, voy a observarla porque me transmite eso, yo puedo lograr esto también, ¿sí? yo puedo dar ese ejemplo, yo también puedo ser sencilla, puedo estar en calma. Cuando uno siente eso es porque está en conciencia de alma, está viviendo el presente cada momento. ¿Se acuerdan que les dije que el presente como que pasaba en automático? Pues en ese momento sí, con el alma, yo el alma estoy aquí sentada, yo el alma estoy escuchando una charla, yo el alma... Y qué bueno que tengo este cuerpo que todavía me permite venir acá y sentarme para poder escuchar, para poder meditar, para poder conectarme con el alma suprema, para poder hacer muchas cosas positivas en la vida de beneficio para mí y para poder lograr cambiar este mundo. Parte de mí, de esta semillita pequeñita que soy yo y el mundo cambia. Okay. Lo algo que es también muy importante es aprender a soltar soltar lo que creo que es mío entonces, ¿qué quiero soltar? pensemos, ¿qué que, que quiere cada uno soltar? No, no es necesario que me lo digan si quieren compartirlo ¿qué queremos soltar hoy? aquí y ahora, en el presente, en este momento en este segundo, ya las preocupaciones, bueno, hay que hacer una lista de todas esas preocupaciones para, ¿verdad?, poder irlas soltando poco a poco con paciencia. ¿Qué más queremos soltar? Queremos soltar posición social, prestigio. Queremos soltar quizás personas, dejarlas un poquito que vivan, que vivan para que aprendan ellas también lo que nosotros aprendimos. Queremos soltar roles, la mamá, el papá, el hijo. No es que vamos a ser irresponsables y sola, no, ya no, yo ya, no. Es, es un poco el equilibrio entre el, el entre, eso, entre esto del respeto, de considerarse y de considerar a otros, verdad, de que tienen que vivir su propia vida y que les va a llegar su momento, el mejor momento que van a tener les va a llegar y van a reconocerse como tal privilegios que queremos soltar ya lo pensaron ¿Sí? ¿Sí? entonces hacer una lista de todo eso y soltarlo de verdad entonces les decía que entre el pensamiento y la acción está ese espacio y es ahí donde podemos lograr soltar, donde podemos lograr eh, crear ese espacio de sencillo, pero hermoso, valioso. Cuando uno piensa en, un, en algo sencillo, no necesariamente lo ve con joyas y, o, o un lugar así como demasiado pomposo, lleno de oro, ¿verdad? Algo sencillo es un atardecer, puede ser una mañana soleada donde a partir de ese sol, de, del sol que ilumina, la las vegetación empieza a brillar, es algo más sencillo, más simple, ¿verdad? Y ese espacio está creado por nosotros, cada vez que yo quiero soltar, cada vez que yo quiero eh, dejar las preocupaciones, este, quiero ayudarle a alguien, lo puedo hacer desde ese espacio, en silencio. Esa es la importancia del de silencio, el amigo de la sencillez. Con el silencio entonces nos logramos recuperar de muchas cosas, del cansancio del día, de, de las situaciones que tal vez nos hicieron sentir, ¿verdad? No muy bien. O también, ¿por qué no? De las situaciones que nos hicieron felices, porque recuerdan la temporalidad lo que hoy me hace feliz quizás mañana no entonces es mejor soltar hasta eso ¿sí? y confiar, confiar en mí primero en mí, en mi intuición yo no puedo confiar en otros yo no puedo confiar en aquel que, le, que, que está haciendo el mismo esfuerzo que yo estoy haciendo por salir adelante la única persona en la que puedo confiar soy yo y en el alma suprema que claro es que a través del silencio me va a dar esa, esa seguridad ese, me va a dar esa respuesta parece mentira pero me da esa respuesta en ese silencio y además de esto eh, existe ese espacio entonces donde yo puedo crear ese silencio y a través de esto yo voy a hacer las acciones de forma diferente van a ser acciones más precisas intenten, lo hagan la prueba no me crean hagan la prueba, inténtenlo a ver qué pasa, es un método, recuerdan que la sencillez es un método, ¿Sí? a mí me ha dado resultados y me ha mantenido un poco más estable de lo que, era, de lo que no era antes, ¿Sí? me ha ayudado muchísimo. Pensemos, ahora sí otra vez, ¿qué virtudes me pueden acompañar para ser una persona feliz, perdón, sencilla? Bueno, feliz también. ¿Qué virtudes me pueden acompañar? ¿Cuáles esas virtudes que me pueden permitir desarrollar métodos para ser más sencillo, más sencilla? Ese es un poder tolerancia aceptación uh -huh. vamos a ver, yo tengo ocho años de estar acá en Brahma Kumaris casi nueve y entonces yo empecé a crear un método, se los voy a compartir, pero cada persona es diferente, por lo tanto cada método debe ser diferente, funciona diferente en cada uno, ¿sí? pero yo quiero compartírselos, lo primero que yo hice, bueno yo tenía una autoestima muy baja, bajísima, hasta por los suelos, más que los suelos, entonces yo empecé a trabajar la aceptación en mí, empecé a aceptarme tal y como era con mis defectos, con mi carácter que siempre, a veces me enojaba casi siempre este, entonces empecé a aceptarme con esa parte fea que tenía pero también empecé a identificar por qué o de dónde venía eso feo que yo tenía y resulta que era de mucho amor el miedo era porque yo tenía dentro de mí tanto amor y porque también me encanta ser sencilla, me encanta ser humilde, me costaba claro y me cuesta a veces, no es, no es así como este todos los días el esfuerzo para obtener logros, entonces primero empecé con aceptarme y le dediqué bastante tiempo a aceptarme, soy un alma capaz, yo puedo soy especial, soy digna, soy amorosa, soy dulce, y empecé a tratarme bonito, a aceptarme, ok, me equivoqué hoy, pero me acompañó de repente, me di cuenta que si yo me equivocaba, me enojaba, y me enojé, es que, uy, ¿qué hago conmigo? y entonces empecé a trabajar, aceptar, aceptarme y paciencia, la paciencia, tenerme paciencia, y hablarme bonito, con amor ok, mente, otra vez te equivocaste vení para acá, sentémonos a hablar un ratito vamos a ver qué, qué te pasa qué necesitas, qué quieres y a veces la complacía, a veces la complazco a la mente a veces no, no se puede, ¿verdad? porque son ideas muy locas entonces, a veces le digo que no pero siempre la, la pongo contenta trato de mantenerla contenta luego empecé a sentir amor por mí teniéndome paciencia empecé a sentir amor por mí y empecé a sentir ese amor hacia mí y a darme amor y ese amor me llevó a, a ser agradecida conmigo misma y con este cuerpo y con todo lo que me rodeaba y luego sentí una fuerza súper poderosa de autorrespeto, eso me llevó Oye, ocho años de descubrir que yo puedo tener autorrespeto, que yo puedo ser capaz para autorespetarme, y el autorrespeto está muy ligado, eh, so, eh, me sorprendió porque yo no sabía esto, está ligado a la humildad, ¿verdad? A, eh, la persona humilde no es aquella que, que agacha la cabeza, ¿no? La persona humilde es la que se quiere a sí misma, que tiene autorespeto hacia sí misma, se considera. Y empecé a poner altos, empecé a poner límites a aquello que me complicaba la vida. Todavía lo sigo haciendo. ¿Verdad? Y luego, entregar. Todo aquello que me afecta este año, estoy haciendo eso. Empiezo a entregar. Ay Dios, me vienen esos pensamientos y digo no, eso, ese pensamiento, yo, eso yo ya yo te lo había entregado, así que te lo entrego otra vez, y si me viene otra vez se lo vuelvo a entregar, porque el alma suprema tiene la capacidad de transformar, más fácil que uno, porque es perfecto, porque es todo, entonces él no sabe, lo. Eh, si yo siento celos hacia alguien y yo se lo entrego al alma suprema, lo va a saber transformar fácil en amor, en cooperación. Y uno en el silencio va a entender que si yo tengo celos hacia alguien, yo puedo, voy a cooperar con esa persona. Y no es obligado, ojo, no es obligarme porque ya hay cosas muy profundas, ¿verdad? Hay veces que mejor es mantener un margen, un respeto, una línea, ¿verdad? Pero si yo siento que puedo cooperar con ella, aunque me esté... <risa> Sintiendo ahí los celos, yo digo, voy a cooperar, pero de verdad, de corazón, eso desaparece, eso es, son consejos que en el silencio uno siente que el alma suprema uno le da, coopera, sonríe, sonríele de corazón, obsérvala, mira, todo el sacrificio, todo el esfuerzo que hace, es una persona buena, ¿qué celos le puedes tener? Ninguno, ¿Sí? pero es, es todo un proceso ¿verdad? De entrega real y si vuelve, va otra vez para arriba en una meditación puede uno entregar muchas veces las veces que quiera porque uno es ilimitado no hay límites, nosotros los seres humanos nos ponemos límites muchos ¿verdad? pero somos ilimitados ese ha sido mi paso firme con determinación con el amor a Dios, que tengo muchísimo amor por Dios y también eh, siendo honesta conmigo misma ok, estoy sintiendo celos, envidia yo estoy sintiendo celos, envidia qué difícil es reconocer eso, verdad, o estoy sintiendo X cosa, ¿qué pasa verdad entonces hay que retraerse un poquito y volver a a despertar esos poderes de tolerancia, de adaptación, de cooperar, de cooperar ¿verdad? Que a veces los vemos acá, también aquí hay clases a veces de los poderes, hay libros que se venden sobre el tema de poderes también, pueden bajarlos por la página y en la meditación también ustedes van a sentir esos poderes, pero también las virtudes que me ayudan a despertar y a transformar eso, eso que no, es, no estoy siendo honesta y después para mí todo, todo esto que yo estoy viviendo en este momento tiene un sentido y sentir que, es, que esto que estoy haciendo tiene sentido es tener la fe la convicción en mí la seguridad de que sí puedo de que soy capaz entonces eso es ha sido lo que me ha ayudado a cambiar estos nueve años de mi vida quería compartirlos con ustedes porque yo me siento realmente más sencilla, una mente menos complicada. Y entonces, rápidamente para terminar, tengo eh, unas frases que yo me ayudo para poder lograr esto, porque a veces no es tan fácil, ¿verdad? A veces hay mucho... De repente se despierta el, el enojo, se despiertan otras cosas que... que que empiezan a invadirme, invadir la mente, algunas de ellas, si lo voy a, los voy a leer para ya ir terminando, este es, yo logré todo lo que quería, ya logré todo lo que quería, me hace falta algo, si logré todo lo que quería, me hace falta, preguntarse, ¿qué me hace falta? si ya logré todo, luego, tú primero, Primero, ok. La gente a veces entra en discusión. Okay. está bien. No voy a entrar en discusión. Quizás en algún momento yo tenga razón, o quizás realmente esta persona tenga la razón, o quizás esta persona quiera eh, volverse famosa. A mí no me interesa. Tu primero pasa, sí. Eso es ser más sencillo, menos complicado sin vicios, sin cuerpo y sin ego así yo quiero llegar a ser, esa es mi meta ¿y la meta de ustedes cuál es? sin vicios, ¿qué significa eso? sin cuerpo, ¿qué significa eso? que voy a ser más liviana y sin ego qué bonito, ¿verdad? imaginen esa vida punto final, en la meditación escuché ese punto final punto final se acabó esto ¿sí? quiero algo nuevo para mí y algo nuevo no significa que voy a cortar con mi amigo con mi bueno, depende, hay muchas veces que es necesario, verdad, definitivamente hacer un corte pero punto final es quiero, voy a transformar esta relación en algo mejor voy a dar ese espacio, voy a dejar respirar voy a dejar que esta persona comprenda voy, me voy a dejar yo el espacio también para entender y comprender y transformar. Luego ver las especialidades de otros, no las debilidades. Ver mis especialidades también. Y mis debilidades, transformarlas. Nada es mío. Nada me pertenece. Algo les pertenece. ¿Qué se queda aquí cuando yo voy de partida? Uh -huh. Todo, no nada es mío. Solo yo, yo sí me pertenezco y pertenezco también a algo más supremo eh, mantenerse contentos, libre de preocupaciones contentos, el poder del contentamiento ayuda a mantenerse libre de, de preocupaciones practiquen estar contentos nada me quita la paz ni la felicidad interior son mías luego tengo la otra que es todo lo que sucedió está bien, el pasado está bien con todas sus cosas, lo que sucede en este momento está bien, sea bueno o malo, y lo que sucederá, ¿cómo será? Mejor. Estos son dichos de India. Soy un alma digna, estoy sentada en el corazón de Dios. Ustedes se imaginan estar sentados en ese corazón pueden crear ese espacio de estar sentados en el corazón de Dios o de lo que quieran, pero algo digno, ¿sí? Todas las almas son diferentes, ellas cambian a su tiempo, por eso solo puedo cambiar yo. Bueno, entonces y así, háganse de frases bonitas, inspiradoras cada día para que puedan estar bien, y sencillo, sin complicaciones, hay veces que vienen las tormentas, pero hay que ser como los árboles, como las palmeras, ahí se hacen para acá y para allá, cuando viene el huracán, pero de repente vuelven otra vez a su estado, así hay que ser, aprender mucho de la naturaleza, y darle sobre todo esa paz a la naturaleza, nosotros darle paz, no que ella, pensar que a veces vamos a ir a la playa, porque necesito paz la paz está dentro de mí donde sea que yo esté puedo tener la paz que quiero y más bien es darle a la naturaleza paz porque la necesita en tiempos un poco cambiantes ¿verdad? entonces eso sería muchísimas gracias a ser más sencillos, a desarrollar ese método de qué cualidades yo puedo tener para poder obtener la sencillez que quiero sin complicaciones.